Para acabar esta serie de vídeos sobre los selectores, vamos a hablar de las pseudo-clases y de los pseudoelementos. Ambos dos tipos son eh, dos técnicas que nos proporciona CSS para poder seleccionar elementos no por lo que son, sino por su estado. Es decir, no porque sean un párrafo o porque sean una lista, sino eh, porque estén visitados o porque el foco de la aplicación esté sobre ellos. Por ejemplo, vamos a hacer que un enlace cambie de tamaño cuando pasemos por encima de él. Vamos a nuestro código y hacemos que un enlace, que es una letra A, y en este caso la sintaxis implica poner dos puntos y una palabra clave. En este caso ponemos la palabra clave hover, que lo que indica es que estamos encima de ese elemento, estamos por encima de él. En ese caso, en el caso que estamos por encima de un enlace, vamos a cambiar que la fuente sea 1,5 m en este caso, vamos a marcar aquí porque si no vamos a poder acceder, vemos que cuando pasamos por encima del de enlace que tenemos en nuestro documento, la fuente aumenta, ¿vale? Es decir, la sintaxis es siempre muy similar, poner el tipo de elemento que queremos que afecte y luego el estado en el cual queremos que la regla afecte. Tenemos, eh, tenemos cinco opciones que recordar, una es el hover, que es que estamos por encima, otra sería el focus, que es cuando el elemento tiene el foco, otra el activar, que es cuando el usuario pincha sobre el enlace, es una que dura muy poquito tiempo, y luego tenemos dos que únicamente se pueden aplicar a los enlaces, como son el link y visited que indica si el enlace aún no ha sido visitado o si sí que ha sido visitado. Por ejemplo, este indicaría que el enlace aún no ha sido visitado, mientras que este indica que el enlace sí que ha sido visitado. El resto que he comentado... Sería el focus, que indican que el elemento tiene el foco, el hover, que ya lo hemos visto arriba, y el activo. Estos eh, tres últimos los he puesto con la A, pero realmente admitirían cualquier tipo de elemento. ¿vale? Podría poner un LI, por ejemplo, aquí, o una P, o lo que quisiera. Los únicos que han de ser con enlaces son estos dos, el enlace y el visitado. Bien, pues además de las pseudoclases, tenemos lo que son los pseudoelementos. La diferencia entre ellos es que cuando hablamos de pseudo-clases hacemos referencia a todo el elemento. Por ejemplo, hemos utilizado aquí antes el, el, el hover sobre un enlace. Eso ha implicado que todo el enlace ha cambiado de tamaño, ha aumentado su fuente, si nos poníamos encima de ese elemento, encima del enlace. Sin embargo, con el pseudoelemento, no hace referencia a todo el elemento, sino que hacemos referencia a parte de ese elemento. Lo mejor es verlo con un ejemplo que quedará más claro. Voy a limpiar este trozo de código. Y aquí poner eh, pseudo-clases. Y vamos a hacer un ejemplo con pseudoelementos. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, que eh, solo cambie la primera letra de los párrafos. Bueno, pues ponemos el elemento la sintaxis es muy similar a la de las pseudo clases, ponemos el elemento, y luego ponemos una palabra clave que hace referencia a parte de ese elemento, en este caso queremos que cambie la primera letra, pues la palabra clave es first letter, en este caso hacemos que su tamaño, eh, su font size, vamos a hacer que sea 1,6 m, y si nos fijamos aquí a la derecha, tanto la n como la d como la p, es decir, la primera letra de los párrafos, la primera letra, la primera letra de los párrafos ha aumentado su tamaño. Además de este pseudoelemento, tenemos uno muy similar, que es el first line, que lo que hace es que en vez de seleccionar la primera letra, selecciona la primera línea, ¿no? es la, la palabra clave en este caso es first line. Bueno, y para acabar, cc eh, también define otros dos pseudoelementos, como son el before y el after. Estos pseudoelementos nos van a permitir insertar contenidos antes o después, según sea before o after, de un elemento determinado. Eh, bien, para ello la propiedad que vamos a usar es la propiedad content. Vamos a hacer una, un ejemplo rápido. Vamos a hacer, por ejemplo, que todos los elementos lista tengan delante del valor que han de mostrar por pantalla eh, una palabra entre paréntesis que sea el valor que tiene su atributo clase. Eh, para ello ponemos el, el elemento que es lista, los dos puntos correspondientes y la palabra clave que en este caso es before. La regla va a consistir en utilizar la función content, la propiedad content, mejor dicho, perdón, que, y cambiarla de tal manera que pongamos el valor del atributo clase y luego. Otro paréntesis, y aquí a la derecha podéis ver que efectivamente delante de cada elemento lista se ha colocado entre paréntesis el valor del atributo clase, ya sea cuando es un único o en un último caso que el atributo clase tenía dos valores, se han puesto ambos dos.